El blanqueamiento dental es un tratamiento estético por el cual eliminamos las manchas externas producidas por el tabaco y por la dieta y con el cual otorgamos y devolvemos la blancura y la luminosidad al diente. La eficacia de estos tratamientos depende un poco de la biología del paciente. Asimismo, son procesos que pueden llegar a producir cierta sensibilidad, pero que ésta remitiría nada más dejar de utilizar el tratamiento. También... Eh, hay que decir que son procesos que no son abrasivos, que no dañan la estructura dentaria y que no tendríamos que preocuparnos porque nuestra dentadura quedase debilitada. En cuanto a los tipos de blanqueamientos que nos podemos encontrar en el día a día, existen varios tratamientos. Lo único que en esta clínica solemos centrarnos en utilizar los tratamientos los cuales creemos que son los más efectivos. Uno de ellos sería el ambulatorio, que es como un gel, y unas células que nosotros mandamos a los pacientes a casa, siempre con la supervisión de un odontólogo. Y luego tendríamos el blancamiento interno, que es para aquellos dientes que están desvitalizados y que han perdido su color debido a un traumatismo, a la propia desvitalización del diente y otros factores. Decidimos mandar a nuestros pacientes el tratamiento ambulatorio, que es el que se manda a casa, porque la concentración del gel... Eh, con el que nosotros hacemos el blanqueamiento, es muchísimo menor. De esta forma podemos controlar la sensibilidad dentaria y también hasta qué blanco queremos llevar.